8 De la mañana, 28 minutos. Ya está con nosotros Pablo Luro, amigo de la familia de Valerza. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Bueno, hace dos meses más o menos tuvimos una charla al respecto, pero ahora han cambiado las cosas. ¿Cómo estás, Pablito? Buen día. Buen día, Nancy. ¿Cómo, ¿Cómo andas, Pablito? Buen ¿Cómo, ¿Cómo andas? Bien, ¿usted? todo bien? Bien, me trajeron engañado. Pensé que iba a hablar sobre el tema de la China Suari en Wanda. Y ¿Viste ah, ¿no? que no. se reconciliaron? Sí, eh, yo particularmente ¿A quería. ¿A ¿sí? dónde va dure... esa relación? Y yo quería que, aunque sea, vayas el 15 de noviembre, después las elecciones, y bueno, estábamos todos ah, tranquilos. Claro, ¿no? claro. Ojo que la China viene acá con ¿eh? Está bien. Ojo, Pablo. Ah, Pero, sí, sí, viene, viene la China. Yo por las dudas y mis redes sociales solamente sigo a mi novia. Ah, bien, bien. Uh, bien hizo hizo bien. la gran. <risa> hizo Perfecto. la gran Icardi. Así es. Hizo la gran. Ah, si la gente supiera lo que, la, la, las charlas que tenemos fuera de cámara. Eh, se, se matarían de risa. Eh, se te voy ¿Pablito? un poco rojo, eh, Pablo. <risa> sí, tal cual. Eh, Pablito, yo eh, creo que voy a sumar a lo que decía Nancy. Eh, vamos a decir, ¿hacia dónde vamos? <risa> y me me hago llevar, ¿no? Bueno, eh, la realidad es que el hacia dónde vamos tenía tres partes. La primera parte fue hace dos meses, donde los invité a hacer un viaje. Les dije, vamos a hacer un viaje largo que en algún momento va a empezar a tener turbulencias. sí uh -huh. Entonces... Estuvo esa charla muy buena, les quiero contar a toda la gente, que Valerza tuvo récord de consultas en redes sociales y récord de consultas presenciales luego de nuestra charla. Que eso, bueno. eso que nos deja, primero el concepto que venimos hace mucho tiempo de asesorarse en cualquier tiempo, creo que cada vez más la gente está buscando asesoría financiera, como pata para la vida, para el día a día. Sí. Y segundo, la gente que está del otro lado está empezando a entender que puede invertir cualquier persona, no solamente una persona adinerada. Uh -huh. Uh -huh. A ver, la gente por ahí que no me conoce, yo vengo de una clase media de provincia de Buenos Aires, mi viejo laburador se ha caído y se ha levantado muchas veces en este país, mi mamá maestra, trabajaba en dos turnos, y me inculcaron muchísimos valores. Y uno de los valores que me inculcaron fue el del ahorro. Hay una gran diferencia entre el ahorro y la inversión. El ahorro es la primera pata para que pues empiecen a invertir. Claro. Escuchen uh -huh. este dato, que es genial. Eh, hace 20 años, de cada 10 personas, 8 ahorraban y 2 solamente ahorraban e invertían. Uh -huh. Ahora, en el año 2021, de cada 10 personas, 9 ahorran, invierten y solamente una solamente ahorra y lo guarda dentro otro colchón. Claro. Ahora es un dato... Hay un ejemplo técnico. O sea, eh, siempre lo que hablamos sobre el concepto del movimiento del dinero. Una uh -huh. persona que tenía la suerte en el año 2002 poder comprar un departamento que tenía un valor de 60 mil dólares, un ejemplo lo puso en caja de seguridad, después de 20 años, cuando abre esa caja de seguridad y ve los mil dólares, no se puede comprar ni el 50% del departamento. Claro. Uh -huh. sí. Ahí está también la cosa. Por la devaluación, sí, sí, sí. claro, que es uh -huh. lo que siempre hablamos, ¿no? Todos los procesos inflacionarios, que también te escuché en las redes sociales que estuviste hablando sobre eso, está, está muy bueno. La despreciación de, de, de la moneda del peso, pero también del dólar. Están uh -huh. viendo una, hiper, una hiper, hiperinflación en Estados Unidos por el 5%. Pero, bueno, este... ¿Hacia dónde vamos parte 2? Viene la parte recién la segunda. Significa las turbulencias, lo que hablamos. Y nos encontramos con dos tipos de personas. Las que están asesoradas, ya les dimos consejos de las herramientas que pueden utilizar en este momento, y las que no están asesoradas. Entonces, lo que vengo un poco a charlar con ustedes son esos consejos que necesita la gente que no está asesorada. Primero, en estos momentos, como ustedes verán, la locura de la gente es mantener la calma. Sí. Segundo es cuidar el bolsillo de uno y no uh -huh. fijarse el bolsillo de los demás. Y no trabajar en manada. ¿Qué significa trabajar en manada? En escuchar lo que pasa o ver lo que están haciendo los demás. Ver su propio bolsillo. Claro. Hoy vemos un boom de, por ejemplo, monedas digitales. Yo tengo sí. muchos amigos, Nico, sí. Nancy, que uh -huh. trabajan con monedas digitales, pero por ahí la gente del otro lado no sabe que esa gente tiene alarma despertadora en su celular a las 3 de la mañana, a las 5 de sí. la mañana, a las 11 de la noche... ¿Se puede? Se puede. Hay que estudiar y trabajar mucho. Claro. También tenés la gente que sale a buscar una moneda dólar, moneda más dura como el dólar. Dato, el que me quiera discutir esto, es dato mata relato. Hace un año el dólar estaba a 195. ¿Cuánto está hoy? 196. 195. Sí. Ahora, no puedo negarlo, hablé con ustedes, que se viene una pequeña evaluación, puede ser más gradual o más fuerte, eso lo sabemos todos. Pero yo te hago una consulta. Si vos comprabas 100 dólares... Hace un año gastabas 19.500 pesos. Hay gente que compró 100 dólares. Sí. Si vos esos 19.500 pesos lo hubiese invertido un año, hoy tendrías casi 32.000 pesos y podrías comprar 150 dólares. Claro. Lo que quiero decir un poco para eh, terminar y, y debatirlo es, en Argentina todo el mundo sabe qué va a pasar, pero nadie sabe decirte cuándo. Entonces, Ajá. en el mientras tanto, vos tenés que estar preparado, informado y asesorado ...para atravesar esta tormenta de la mejor forma. Y, y me quedo con esto que decías, ¿no? Fijarse en el bolsillo de cada uno. A veces eh, nos entusiasmamos porque vemos que el otro está haciendo... ...o que el otro compró y queremos hacer lo mismo, pero capaz que nuestra familia es distinto... ...nuestros gastos son distintos, nuestra ingreso, realidad, también. ¿no? También. Uh -huh. Es clave, es mirar el bolsillo de cada uno. Yo o sé, sea, a mucha gente en este momento le daríamos dinero si pondría una cancha de pádel. Volvería al año, o sea, ¿se acuerdan sí. en la época del 90? Todo cancha de pal cuánto ¿cuántos o un, o un sintético de fútbol también, como para... Sí, o sea, claro, eh, claro. Por eso la gente todavía está a tiempo de poder asesorarse y pasar esta turbulencia de, de la mejor forma. Pero es clave eso que dijiste de ver el bolsillo de cada uno. Un poco lo, lo decíamos afuera. Póngase a pensar que un, hoy un sueldo promedio en la provincia de Jujuy son de 40, 50 mil pesos. ¿Alguien va a gastar 20 mil pesos para comprarse de 100 dólares? No, claro, Pablo, es verdad eso. Porque... También hay que ser muy sincero, ¿no? Claro. Y ver la realidad que tiene cada uno y, y la forma que tiene cada uno. Siempre yo aconsejo, eh, digo que detrás de cada inversor hay una historia y es eso. Es hablar con cada uno y que pase esta tormenta, que es la parte 2, porque dentro de un mes vamos a hablar de la parte 3, cuando termine esto, termina recién en diciembre, primeros días de enero, sí. así que si están en el aire, lo vamos a venir a charlar. No, sí, vamos a estar, vamos a estar para seguir conociendo cómo va la historia y, y la gente se puede asesorar en todo, ¿no es cierto? No solamente eh, sacar también esto de, de la cabeza de las personas de que no, tengo que tener 100 mil pesos o un millón de pesos para re recién asesorarme, nos podemos asesorar teniendo cero pesos. Así es, las eh, consultas son, como dice siempre digo sin cargo. La gente creo que está valorando eso de, de, del espacio de valerza. Viene Belena a enseñarte cómo usar la tarjeta de crédito. Sí. Viene Diego a contarte cómo está la macroeconomía mundial o, o local. Vengo yo a darte un par de consejos. Y eso cuando nosotros éramos chicos no pasaba. ¿Tal cual? No teníamos uh -huh. un lugar para poder ver... O hoy a través de las redes sociales, con cualquier consejo, podés hasta aprender claro. a andar en bicicleta, es un ejemplo. Uh -huh. Pero no es necesario eh, ser una persona adinerada para poder invertir. Y eso, Nancy, nosotros particularmente con este dato que te di al principio lo notamos mucho. Claro, exactamente. Uh -huh. Todos podemos invertir, todos podemos también eh, empezar a aprender. Porque a veces decimos, no, ¿qué voy a aprender de economía? No, sí, es necesario, ¿no? De, de economía financiera, de poder uh -huh. conocer también un poco más cómo se va manejando el mercado. Las redes sociales activas, siempre. Activas las redes sociales, arroba Valerza Inversiones. Nos pueden encontrar en todos nuestros canales, YouTube, Instagram, Twitter. Y bueno, lo que traje hoy es un poco... Siempre Valerza, bajo el marco de la responsabilidad social empresarial, tiene proyectos ecológicos, de medio ambiente, de educación, deportivos. Y en este caso, te traje un regalo para vos. ¿Para mí? Que sí, que sé que te gusta. Em querés empezar a entrenar. Así que. Bueno. <risa> el, el profe del gimnasio todavía me está buscando. Soy bueno, una prófuga. <risa> yo te voy a dar un pequeño empujoncito pero lo que te traje de regalo. Vamos a estar sorteando, junto a la gente de Physics Gym Jujuy, Ajá. una remera y dos pases para que puedas ir al gimnasio. Está buenísimo. Bajo el concepto de así como cuidamos tus finanzas, cuidamos tu salud. ¿Tu salud? así ¡Qué que bueno! Que A ver. Bueno, te poquito, bueno. si la querés mostrar. Sí, por supuesto. Mirá qué buena que está. Nos tienen Muy que bueno. seguir en arroba Valerza Inversiones, arroba Jujuy y arroba Luro Pablo. Ahí tienen las cómo seguir el sorteo, así que los esperamos. Buenísima. Muy buena. Me encanta. Buena. Y mirá, le pegaste el talle, ¿eh? Sí. <risa> ahí, eh, Pablito, ahí tenés está. los dos pases libres ahí, ¿no? Sí, acá ah, tengo los dos pases libres. Eh, para mostrar. que la gente también lo vea. Va a ser un sorteo, va a poder ir una persona acompañada. Está buenísimo, ¿viste? Porque a veces cuesta arrancar. Para arrancar. Pero sí. una vez que arrancaste, ya está. Ahí está. Seguís. Ahí están, ¿eh? los dos pases libres. Esto es a través de las redes sociales de arroba Valerza Inversiones, arroba Luro Pablo y arroba Jujuy. Buenísimo, entonces bien. vayan ya mismo a meterse a estas cuentas para poder participar, para los pases, que está buenísimo, por supuesto, para cuidar también nuestra salud y activar el cuerpo, ¿no? Que nos hace bien, podemos pensar mejor cada sí, vez que claro, Lo compartimos, Pablito, en las redes sociales nuestras también, para que la gente sepa que Valerza, que vos y que la gente del gimnasio ahí también están, están haciendo esta movida, así que la gente puede ganarse los dos pases libres, ¿eh? Para, para arrancar... Hacer actividad física. Así es. Está bueno. Bien, pa Pablo, gracias. ¿eh? Gracias a ustedes. ¿Vas a comer ahora pan, sal pan santo? Ahora sí que terminemos. Anímese, Paulito, anímese, anímese, ya voy. ¿Eh? Gracias, Paulito, por pero... la Perfecto, gracias. ahí está, gracias.